Mirá, acá estamos en este viernes último día de Sentí Vendimia. Bueno, último día aquí en el canal porque mañana con la previa finalizamos. Exactamente. Es así, Rodolfo. Gradina. Con Sentí Vendimia desde el Teatro Griego Frank Romero Day y en un rato nada más vamos a estar... En Vía Blanca. En Vía Blanca de las Reinas. ¿Cómo se extrañaba, no? Las calles, todo el color, la alegría, la gente, los cositos, ¿cómo se llaman eso? Las, los, los canastitos con los, para, claro. Con exactamente. El canasto de la Damaguana El Juana bueno. de la Damaguana, que me encanta para hacer todo, <risa> todo el folclore que tiene que ver con nuestra fiesta máxima, nuestras reinas y demás. Así que felices de poder estar aquí compartiendo y más en este programa que tenemos un sorpresón. Qué invitada, ¿eh? Me encanta. No, no se muevan. Quédense no. allí. Porque si hay una reina que no puede faltar nunca cuando hablamos de Vendimia, es ella Es ella, así que en un ratito nada más ya va a estar charlando con nosotros Porque ¿quién, a quién viste cuando le decís, ay, te hace, viste, siempre que decís el nombre siempre. de ella es Ay, sí, tan... siempre, siempre, así que bueno, vamos a cerrar con ella en Sentí Vendimia Pero siguen sí nuestras candidatas si ustedes las quieren conocer eh, nos vamos, un poquito más, ¿Vamos? nos quedamos acá en el Gran Mendoza Sí Cerquita Nos vamos a Godicruz. Cruz Exactamente Vamos Vamos Mi nombre es Lucila Baigorria, eh, reina de Departamental de Bodicruz eh, 2022.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 Vaigorria. Ya la conocimos. Sí. Me la boca y doble. Quedaste así como. Es que no sé si es Lucía. Lucila. Es Lucila, ahí Lucila está. Lucila Baigorria, ahí está. Así sí. que ya conocimos Reina de Godoy Cruz, enseguida conocemos la última que nos queda, que creo que nos queda Maipú. Nos queda Nada Maipú, más. claro, nos queda Maipú y San Rafael también. No te muevas de allí sí. porque ya, ya enseguida la conocemos, pero antes la tenemos a ella. Pista fundamental, espero no equivocarme en el año. 88 puede ser. No te equivocas 1988 Dios mío Y la voz <risa> Y la voz y la Inconfundible. Y de sonrisa Marcela Gagua El aplauso para nuestra reina Ay, qué lindo Sí, te fue Claro y Qué sí. bonito Emociona, sí. o oh, no oh, sí. Pero por supuesto sí. Viste, por más que pasan Bueno, a ellos no les pasan sí. los años, viste Estos Pasan, pasan sí, es? sí, sí, sí Pasan Siempre le decimos que moderas, tiene otro discurso, lo que pasa es que bueno, vos lo inspirás. ¿Pasan? Lo inspirás, Marce, te lo, uno no te, te lo quiere volver a decir, pero lo inspirás. Llegaste y varios en los pasillos decían, che, está divina, posta. ¿No está el marido, bueno, lo vieron que estaba el marido. Ay, qué desubicado. Mírate. Ay, que. Si que... sí, yo lo sé, dice, si sí, yo lo sé, claro, ¿para qué? Me lo van a contar fe... a mí. Dice. Va varió un poco foto. el peinado, que has Bastante contado mucho el peinado. Y bueno, y sí, imagínate que ya pasaron 34 años. Oh, y sí. Nada. Tengo 55. Nada, claro, estás no, divina ¿Te presentaste eh, con 18? 21 años Ah, 21, 21 ah, eras un poquito años. más grande Sí, sí, sí sí. 21. ¿Cómo, ¿Cómo se nota esa diferencia, no? De esos tres añitos, 4 Se nota ¿A vos también te pasó? Sí, se nota ¿Qué mucho ¿Qué edad tenías vos? 22 22, sí, y se, se nota, se nota, nota por... mucho Totalmente, saliste del secundario, ya empezaste a pensar la facu, en la facultad cosa, Empezaste claro. a rodear de otra gente, a Totalmente. charlar otros temas, es otras Exacto. cosas, te prepara desde otro lugar Y aparte es propio el crecimiento es igual es así, de hecho, vos te fijás en Vendimia, quienes son elegidas, cuando van a entregar el reinado, te das cuenta de una madurez distinta. Impresionante, total, yo lo es vi así. en Nuri, Nuri, viste, Totalmente. tenía 19 años. Súper joven. Súper, y cuando ella eh, y termine, muy tímida además. Y tímida, Tremendamente. Bien, tímida así, Le digo, esa cara a San Carlina adentro le decía. Dale, <risa> siempre te reía, <risa> se reía. <risa> se reía. Bien, vos pones, vos Y éramos así como el, bien, la, el, el dúo, viste, sí. vos pones la cara, le digo, yo hablo. Ay, dale, entonces. Eran se justo. compensaban No, la, no la dejaba hablar mucho. No, no, no, no pero Nuri cuando entrega <risa> era otra <risa> Nuri Era otra persona, sí. Era otra persona, y es lo que vos decís, este sí, crecimiento totalmente. impresionante lo que te da. Por eso a veces también, bueno, después ya vamos, nos vamos a meter un poquito, pero en todo esto es lo que significa para la mujer vendimia, si realmente es nada o es mucho a la hora de una mujer, no Totalmente. es un crecimiento personal también. pero bueno. ¿A vos qué te pasó en ese sentido, en, en el sentido de, de tu crecimiento personal? Mira, para mí la vendimia, yo siempre dije que fue un punto de inflexión, fue un antes y un después. Yo tenía 21 años, pero venía con un replanteo vocacional, con un replanteo personal... Y la verdad es que la vendimia terminó dándome las herramientas necesarias para salir y pelear al mundo. Inclusive en, en lo que respecta a la autoestima, y lejos de haber sido un espacio que me inhibiera, todo lo contrario, potenció lo que evidentemente estaba muy calladito, que tenía que ver con esto de salir y hablar, de poder moverte en, en ámbitos nuevos para una mujer de 21 años, en otros casos mucho más jovencitas, para mí fue un aprendizaje grande, te diría. Claro, y lindo, positivo. Hermoso, totalmente, absolutamente positivo, porque en definitiva, cuando transcurrió el año, empezás a tomar las experiencias eh, que atravesaste Total. lógicamente a veces uno estaba eh, apurada porque tenías que llegar a determinada actividad y, o se te corría la corona o el vestido o el zapato etcétera, etcétera, que terminan siendo anécdotas muy bonitas uh -huh. a la hora de recordar el año pero en en al final, en el balance final, fue absolutamente positivo. Porque hasta las experiencias que no son tan agradables, que pueden pasar, ¿viste? Situaciones con las que uno se ¿Te enfrenta... Enseñan. Uh -huh. ¿Te, Te enseñan. ¿Te o sí, sea, empezás que si... a tener un conocimiento de vos me decís, ah, mira cómo dije, no, no, no, no, pará, hasta acá. Por ejemplo, en lo que sea, en lo que quiera, no Totalmente. quiera, en lo que me guste, en lo que me hace sentir cómoda, en lo que no bueno, Digo, Bueno. Es un aprendizaje importantísimo De hecho el crecimiento tiene que ver con las experiencias satisfactorias y las no y las tan no, satisfactorias como Es la parte vida. de la vida Totalmente. Y no sucede solamente en el ámbito de Vendime. esto sucede en cualquier ámbito En todos los ámbitos en de la vida Ta También en otra época, distinta, porque sí. hoy las reinas hacen convivencia, las llevan, las traen en esa época te tenías que tomar el 111 Para llegar al, al parque Vestida de reina Sí, Totalmente, mira, bueno, estamos hablando del año 88 Habían dos canales de televisión Sí Dos diarios eh, Recién estaba empezando A instalarse el cable en Mendoza Con lo cual Sí o sí, quien miraba televisión Nos veía claro. en los programas uh -huh. O veía en el diario Y este... Teníamos que buscar la información, investigar la información. Hoy aprietan un botón, Chao. Google, ya tienen todo. Todo, todo, absolutamente todo. ¿Y eh, qué me pasó a mí? Yo hacía un viaje, iba y lo promocionaba en los canales y en el, y en en el, el diario. diario. De hecho, recuerdo, tengo recuerdos muy bonitos del Canal 7 cuando estaban en calle Garibaldi. Garibaldi. Garibaldi. Eh, recuerdo que había un programa mediodía de Susana Fontemaque y Hernán Peña, y Aquí cuyo. yo caía. Y también estaba Alberto Beato, exacto. Alberto Alberto Beato. Beato. Y yo caía. Y lógicamente decían, por supuesto, adelante, no le vamos a prohibir la entrada a la reina de Tunuyán. Eso decían en ese momento. Y era la forma de promocionarnos. Y cuando hablabas del micro, no fue en el micro, pero no, recuerdo que... me fui, vez, fui al extremo, pero no, si no, no, no, no es así, casi. No teníamos un peso con mi amiga que me acompañaba. Así que vestida de reina, parábamos al, a los taxistas. Al ¡Ay, taxi. me encanta! Estoy por llegar tardísimo a una actividad, por favor, me lleva. Reina, por no tenemos un peso, por favor, reina. ¡Ay, mi me encanta, vida! Me encanta, me encanta eso. Claro. Esos recuerdos son... Son valiosísimos. Totalmente. Total. total totalmente. Porque hace a una enfrentarse Absoluto. a situaciones... Que claro. te hacen crecer, que te hacen vivir. Claro. Y después te quedan anécdotas tan bonitas en la vida. Y aparte te plantea, ¿cómo resuelvo oh, esto? Absolutamente. ¿De qué manera? Sí, sí, sí. Y no era esperar todo que viniera del otro lado. No, tengo que resolver esto. Tengo que llegar sí o sí a tal actividad. ¿Y sentiste ese cariño cuando estabas allí? Siempre digo, eh, digo, ¿cómo la gente te eligió? ¿Cómo la gente te adoptó? Viste, es como que eran... Qué fuerte. Eso, ¿no? Y sí, porque cuando sí. vos le preguntás a personas, decís, es como sí. que era nuestra, como una de la familia Nos <risa> hacía sentir que era parte sí, de nuestra sí. familia, digo. Sí, no, qué te fuerte soy sincera, eso. Eh, no sé qué pasó o oh, sí, pero digo, eh, me mostré, creo, tal cual era. Eh, no tenía uñas largas, mis uñas eran cortas y esto lo destacaban, había quien pasaba y miraba la foto y decía, mira, tiene uñas cortas como yo. Me llegaban esos comentarios. Mirá. Eh, caminábamos mucho, yo caminaba mucho por el centro, eh, en las mañanas hacíamos lo que hacen todas, de ir a las, a, a, la, a las instituciones estatales, privadas, para hacernos conocer, y en la tarde era caminar, caminar, caminar, caminar por el centro, entraba un, entraba todos los locales que, que encontraba. Y bueno, llegué a charlar, y era, de pronto veía un grupo de, de, de chicos o chicas de mi edad, que miraban como para querer saludar o no Y yo, era yo la que saludaba claro, Era yo claro. la que me hacía Tomaba la, la iniciativa Mira, recuerdo una vez que había un grupo De chicos y chicas de mi edad Yo iba caminando con los tacos de los zapatos clásicos Que eran así, no eran sí. tanto tampoco eh, y me torcí el pie, iba caminando en el centro, me torcí el pie, entonces empezaron a, a reírse. Entonces yo me acerqué y le dije, chicos, me pasa todo el tiempo con zapato, con zapatilla. Y nos pusimos a charlar, ay, sí, la reina, tú no sabes ni ustedes de dónde son. Y yo soy, qué sé yo, de cualquier departamento, la reina de ustedes es fantástica, tiene una representante que es impecable. Digo, era... Ese el contacto. Claro, la Empatizar interacción con la gente. La palabra que está de moda. Y ese también es un aprendizaje, porque empezamos a desarrollar, aunque no lo crean, las habilidades sociales. Sí. Si las tenemos más guardaditas, si las tenemos menos desarrolladas. Totalmente. Me... En, en... nos piden el video. Sí. Ah, porque ah. iba a hacer una pregunta y que ustedes <risa> piden el video. Atento, bueno. Rodolfo <risa> Gravina. Muy bien. De ahí un video Porque se llama después. Y sí, porque no hace caso. Me tiene cortito, chicos. <risa> Como corresponde. No, uh, oh. ¿Videito Marce? Videito, videito, Me gustaría en este momento, <risa> entrevi en este momento entrevistar a gustó? tu marido que está detrás de cómo. Video. Ahí está. Lo pide Vamos. la reina. ¿Dónde te va, Ahí, ¿Ven, va? Ahí, Ahí va. Ahí va, dale. ¡Marcela Ay. Bella. <risa> <usted. risa> <risa> <risa> <risa> Y le saqué un ojo Ay, no, no, no, Dios. me encantó eso Me pegaba en cámara, chico Muy bien Va. A ver Y yo te nombro Príncipe de la Vendimia 2020 Tomá ¿Qué, príncipe? ¿Qué, príncipe? qué lindo príncipe, príncipe de 50? ¿Cómo? ¿Yo 53, vos? Dos ah. Somos unos Estamos ahí, somos unos penta Ay me encanta. <risa> Qué me había principio. olvidado que ella te había nombrado príncipe, príncipe del 2020. Y después lo que se nos vino después, de todo el... <risa> ni sabíamos no, lo que no venía. Para no, tú, el principado no me sirvió de mucho para con no. todo lo que se vino después. Fuiste guardado en el castillo, <risa> <Bueno>. <risa> como el vello durmiente. <risa> claro. <risa> ¡Qué bonito recuerdo! Sí, Muy hermoso. Qué hermoso! Me y siempre te tenemos en cuenta, Marce, porque también, más allá de todo y más allá de lo que significaste y lo que seguís, seguís significando, siempre tenés esa predisposición y esa buena onda que te la agradecemos No, por favor, al contrario, al contrario. Gracias o sea, a ustedes por invitarme y por, por pensar ¿Vos sabés que eh, Las reinas, algunas tienen como nombres, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo... Um, ¿Cómo lo no? eh, eh, Flor de Stephanie, ah, por ejemplo, Flor. es la reina del Bicentenario. Claro, ah, claro. Violeta Migueto es la reina de las Américas, sí. porque se hizo en el marco de una feria muy grande que uh -huh. se, se hacía en el parque en ese momento, uh -huh. y la vendimia fue en el parque, ella fue la reina de las Américas. Todas, viste que muchas tienen un nombre. Y yo digo que Marcela es la reina del pueblo, Ay, sí, sin ningún lugar oh, a dudas. Sí, <ríe> <ríe> sin correcta. ningún lugar a dudas. Es que te eligió la gente y te a sigue ver. eligiendo la sí, gente sí, al día de hoy. Sí, sí, a mí sí, me sí. llama la atención cuando en algún momento las han nombrado en el teatro griego siempre terminás siendo la que se escucha que el aplauso sí. sube con tu nombre y eso no, no, no, no, no es gratis no, ¿no? No, al contrario, al contrario, mira, a mí me pasaban me pasaban hechos tanto en el 88 como cuando cumplí los 25 años de vendimia. En el 88 yo recuerdo estar caminando y acercar a la gente y venía y decía, "Ay, Marcela, la gente te quiere, pero se escucha que ya está elegida la verdad ah. Y me decían X departamento Así otra cuadra Al Marcela, la gente te quiere, te sigue Pero dicen que la reina es Y se iban al otro lado de la provincia Nombraban otro departamento Y la realidad es que eh, esa, esa información eh, A mí no me, no me movía No te afectaba No, no, no, para nada Porque yo estaba ya disfrutando todo el proceso Aprendiendo en el proceso Para mí si la última noche era la de la Vía Blanca, ese año en el 88, yo ya estaba más que feliz. Mira. 25 años después, viste que siempre los días sábados, sí. fiesta central, sí. siempre se eh, homenajea a quien cumple 25 y 50. Sí. Ese año, por X motivo, no se hizo ese homenaje ni se nombró los 25 años eh, míos. Entonces... El homenaje se hizo el día martes, viste que eran cuatro días, sí. martes que venía Alejandro César. Se hacían tres repeticiones. Exacto. Me mencionan, Flor de Estefanis está esperando en el escenario para entregarme la placa y desde que dijeron, bueno, 25 años, cumple Marcela Gagua, en el 88, salí del palco, estábamos ubicadas en un palco, tardé no sé cuánto tiempo desde, el, desde donde estaba sentada hasta el palco porque era impresionante la gente, Ay, cómo se paraba linda. a saludar. Y a la vuelta de nuevo, desde el escenario hasta el, el, la, la silla, el lugar donde yo estaba, pasó exactamente lo mismo. Había gente que me decía... No me olvido de tu reinado. Mi hija se llama igual que vos. Nosotros nos casamos cuando en el año 88. Todo asociado a, a tu hecho reina. histórico de cada sí. una de las personas que me encontraba, con lo cual potenciaban la emoción que significaba esto. Me encanta. Que me di cuenta que con el correr de los años, el mendocino copó, las gradas del teatro griego los días domingo, lunes y martes entonces volví a sentir ese martes cuando cumplí los 25 años el, el aplauso con la misma intensidad y el cariño de la gente que en el 88 es el que aplauso no es que te brindamos nosotros Ay, mirá, mirá Así, como bien fuerte. Porque bien te fuerte. queremos, porque sos buena persona. Bonito, gracias. Y porque queremos antes, que antes que reina de la vendimia, sos una gran persona. Eh, Muchísimas gracias. Y eso gracias. es lo más maravilloso también gracias. que hay. Gracias, Marte. No, por favor. Tengo que pedir más tiempo gracias este gracias programa. A tengo sí. que pedir más tiempo. Gracias a ustedes. ¿Pausa? O nos vamos a ver... A ah, bueno, pausa. Ya venimos, quedan todavía dos candidatas para terminar y listo, Cumplir eso. con todas. Ya venimos. I'm Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superbiel tenés beneficios, pero siendo cliente de Superbiel tenés muchos más. Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superbiel.com.ar Superbiel. Prepárate porque ya empieza ofertazos XXL. Hasta el domingo 13 aprovecha la vuelta a clase con todo. 70% en la segunda unidad de productos para tus meriendas. 3x2 en cuadernos y 40% de descuento en indumentaria, calzados y medias colegiales. Además, no te pierdas del tiempo de liquidación. Encontra en las sucursales increíbles descuentos en miles de productos. Hiper Chango Más. Chango Más y Walmart. Pagas menos, llevas más. La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro está en Territorio Giacopini. Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan y ahora también OLX, donde comprar y vender tu usado semi nuevo es mucho más simple. Vení a Territorio Jacopini y viví la experiencia. Un lugar, las mejores marcas. Más info por WhatsApp al 261-468-7996 o en San Martín Sur 600, Godoy Cruz. Y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael. tradiciones que generan identidad, pertenencia, triunfos seguros, siempre en vendimia.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 Sumate Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Prepárate porque ya empieza ofertar Sus XXL hasta el domingo 13. Aprovecha 70% en la segunda unidad de productos de almacén perfumería y limpieza. 18 cuentas sin interés en todos los TVLs, aires acondicionados y lavarropas. Además, si sos jubilado beneficiario de ANSES los lunes y martes, aprovecha de un 15% en toda tu compra. Hiper Chango más, Chango más y Walmart. Pagas menos, llevas más. Hay tradiciones que generan identidad, pertenencia, triunfos seguros, siempre en vendimia.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 Va llegando más el final, más se nos termina, se termina en un ratito vía blanca en la casa de Vendimia. Qué lindo esto, me encanta. Enseguida <risa> vía blanca? Sí, te quedaste como. ¿En no ¿Qué te vas? En qué casa. Me voy con vos. En un carro. En claro, en el carro, en tu carro, en tu carro. <risa> Mexicano, pues en tu carro, <risa> en tu carro, nos en vamos, tu carro, No me dijiste que íbamos en tu carro. Ay, me salió como medio colombiano, que visto sí, sí, sí. café con aroma de mujer. Perdón, última reina. Yo nos vamos a Maipú Juliana Pilot.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 Bueno, ahí está la reina de Maipú, Juliana Pilot, bellísima. 17 candidatas hemos conocido. Hay una número 18 que como no ha dado entrevistas, estamos hablando de la representante de Guaymallén. Eh... No, no tenemos entrevista, ella no dio entrevistas, el departamento tampoco lo generó, así que bueno, conocimos solamente 17 más Guaymallén, la número 18, mañana acto central, allí sabremos quién es la nueva reina de la vendimia. Allí estaremos, allí estaremos. ¿no? Claro que sí, vamos, <risa> vamos a estar, estar. disfrutando de todo lo que tiene que ver con nosotros, con la vendimia y de la manera más bonita presencial, así que allí estamos, salud por cada uno, salud por sentir vendimia y hasta en un salud. ratito en la Vía Blanca. Nos vemos, Nos vemos allí. Nos vemos allí, con todos. Feliz Vendimia. Feliz Vendimia.